¡Ey! ¿Qué pasa, Hola, campeón? ¿qué ¿Cómo estás? ¿Cómo tío? Qué bueno irte. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? Es que se pierde. Se pierde, es que no me, ¿Me llega, escucha, me eh? llega mal el wifi del coche, lo siento. Espera. espera, espera, un momento, espera un momento. Pero si tu coche no, no tiene wifi. ¡Cariño! ¿Cuál es la contraseña? del Wifi! 4 ab 5724